Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia El tecnólogo en especies menores ofrece y provee al estudiante competencias de alto nivel para la producción mediante el conocimiento de las especies animales más productivas y explotadas en Colombia mediante técnicas y manuales de procedimientos que le permiten a nuestros profesionales la administración agropecuaria El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos diseñan, implementan y desarrollan programas y planes productivos que proyectan a una empresa pecuaria a tener altos rendimientos económicos mediante la optimización de recursos. Nuestros profesionales toman decisiones en el manejo de contratiempos que resultarán por factores internos y externos en el desarrollo de los objetivos de la producción de especies menores. La formación en el centro acerca al estudiante al mundo laboral, en donde interactúa con los conocimientos teóricos y prácticos que le ofrece esta carrera. Nuestros tecnólogos aplican procedimientos, normas, manuales de procedimiento y protocolos fundamentales para lograr la certificación de calidad en los procesos. Desarrollan habilidades en la selección de pie de cría, elaboran y desarrollan cronogramas de cruzamientos y montas castran cerdos y pequeños rumiantes, identifican e inseminan especies menores, identifican celo, detectan preñez en especies menores, controlan montas, identifican síntomas de parto y lo atienden, entre otros. En el Centro Agropecuario La Granja, nuestros tecnólogos desarrollan competencias para sexar aves, cerdos, pequeños rumiantes y herbívoros no rumiantes, operar equipos y herramientas del proceso de manejo reproductivo de especies menores, clasifican, seleccionan y almacenan los huevos a incubar, Mediante esta carrera tecnológica de formación, se pretende dar respuesta a la formación de trabajadores con capacidad para adaptarse a procesos productivos dinámicos y con capacidad de dar respuesta a las nuevas y cambiantes condiciones económicas, políticas y sociales del país. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Agropecuario La Granja, Espinal Tolima Colombia, tu mejor opción. I'm <laughs>